Separar el bien del mal ¡Sole! Son, son, son, es imposible vivir así Mientras hemos... Falla, te has aprovechado de mí. de mis alegrías.